¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y hoy os voy a enseñar unas figuritas que no tienen desperdicio. Además, son de esas misteriosas que nos gustan. Ya sabéis que, sobre todo a mí, todo lo que sea misterioso y que no sepa lo que contiene en su interior, me encanta, me vuelve loco. Así que cuando los chicos de Pop Mart se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que me querían mandar una cajita sorpresa, yo les dije que por supuesto que sí. Así que la idea del vídeo de hoy es enseñaros esta caja que me han enviado, abrir algunos cuantos paquetes sorpresa y enseñaros los que ya he abierto. Porque además de que me gusten las cajas sorpresa, soy bastante impaciente y no puedo esperar a grabar este vídeo para abrirlos todos con vosotros y enseñaroslo. Así que yo creo que lo justo era dejar algunos misteriosos para abrirlos con vosotros en este vídeo y además, aprovechar y ya enseñaros la colección completa de esta caja. Que por cierto, aunque no lo he dicho, es de Harry Potter y la película de la Cámara Secreta. Sí, efectivamente es la Cámara Secreta. Estaba comprobándolo porque el Pop Mart ha ido sacando diferentes colecciones de diferentes películas de Harry Potter y esta concreta son de personajes y de momentos de la película de la Cámara Secreta. Para que os hagáis una idea, la caja se compone de 12 figuras, son 12 cajas misteriosas, y si compras la caja completo, a pesar de ser figuras misteriosas, te aseguras tener la colección completa. Que eso es un punto muy a favor de esta marca. Porque al menos, ya sabes que si te dejas el dinero en comprar una caja completa, no te van a salir ninguna figura repetida. En este caso, como os comentaba, vienen 12 figuras, de las cuales ahora mismo solo nos quedan 6. Mentira, nos quedan 5. Así que, como os he dicho, la idea es abrir estas cinco cajas aquí con vosotros y enseñaros qué personajes nos han tocado en estas y luego enseñaros uno por uno toda la colección completa de esta tirada de Pokémon. Sin más dilación, vamos allá abriendo una de las cajas que además es la etiquetada con el número uno. Porque sí, antes de hacer este vídeo yo he estado grabando vídeos uno por uno en TikTok. Así que si queréis ver cómo abrí esos vídeos y qué figuras tocaron allí, Podéis ir a TikTok y lo veis. Primera cajita. La abrimos. Y para que veáis, así es la cajita. Son súper bonitas. En este lateral siempre viene la información de los personajes que te pueden tocar. Aunque he de decir que son bastante pequeños. Entonces aquí en el dibujo no se aprecia demasiado bien. Como os decía, en cada caja viene una figura... Totalmente sellada, ¿vale? Sellada y con una bolsita blanca, para que no se pueda ver la figura que contiene en su interior. Además de la figura, también viene una bolsita transparente con los accesorios que pueda llevar esa figura. En este caso, son... en este caso simplemente es una peana. Vamos a abrir la primera figurita y nos ha tocado Hermión cuando se toma la opción multijugos y se convierte en gatito. Y así es como quedaré la figura una vez que la ponemos en su base. Segunda caja. Vamos allá Vamos Esta es la número 8 de las etiquetas que le he puesto yo. Y vamos allá con la bolsita. Esta bolsa pesa bastante... Además, creo que esta es la figura especial. Efectivamente, esta es la figura especial que viene en esta colección y se trata de Dumbledore con Fawkes. Vamos a quitar los plastiquitos. Vale. Y así es como se ve la figura de Dumbledore con Fawkes en la mano. Mirad, qué bonita la figura, por favor. Antes se me ha olvidado comentar que cada figura además también trae una carta como esta con el personaje en versión ilustración y en versión pues con la figura real, la de Hermión. ¿Veis? Nos quedan tres cajitas, vamos. Vamos allá, vamos con esta, otra bolsita y vamos a ver qué personaje nos ha salido en este caso. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, tenemos aquí el momento de rol vomitando babosas. Este tampoco trae accesorios más que la base. Luego os enseñaré funcos que sí que traían accesorios. Vale. Y este, la verdad es que es súper bonito. Viene además con el cubo de las babosas. Viene con un banquito donde está sentado. Mirad qué figura más adorable, por favor. Penúltima caja. Vamos a ver qué tenemos por aquí Uy, que tenemos spoiler Ay, ay, ay, ya lo he visto Mirad, este Funko Pop Sí que trae accesorio Ay, por favor, qué cosa más Pequeña y más graciosa Mirad, no sé si se va a llegar a apreciar ¿Vale? Por un lado veis que trae la peana Y por otro lado, el accesorio Que, aunque no se aprecie muy bien Son unos calcetines Así que ya podéis ir haciendo una idea de qué personaje vamos a tener aquí dentro. Efectivamente tenemos a nuestro queridísimo Dobby. Vamos a montarlo en su base y le vamos a poner el calcetín en la mano. Y aquí tendríamos a Dobby con el diario de Tom Riddle, creo que es, sí... Y los calcetines en la mano. Mirad, por favor, qué cosa más graciosa. Y ahora sí, la última caja. ¡Ostras, cómo pesa esta caja! De hecho, está como súper llena. No lo he hecho adrede, ¿eh? Ha quedado la última. Y parece que es la figura más voluminosa. Al menos parece. Vale, vale, vale. Ya sé cuál es. Se cae todo. Se cae la tarjeta. Y aquí tenemos... Tenemos la base de esta figurita, que son los polvos flu. Y por supuesto, dentro de los polvos flu, pues tenemos a Harry Potter. Mirad lo bonita que es. Todas las llamitas alrededor y Harry con su capa y todo. Mirad, mirad, qué bonita. Antes de pasar a enseñaros toda la colección al completo, comentaros que las figuras de Pop Popmart se pueden conseguir en su tienda oficial de AliExpress. Además, con motivo del día del 11 del 11, tenéis un código de descuento, que es este de aquí de la pantalla, que hará que os descuenten 3 dólares del precio de cada figurita o de cada caja. Así que si queréis haceros con alguna de estas cajas misteriosas o con la caja completa os he dejado aquí abajo en la descripción el enlace directo a la tienda de Aliexpress y recordad aplicar el código de descuento. Ahora sí, vamos a enseñaros la colección al completo y espero que os guste mucho. Empezamos por aquí con Harry Potter con la espada de Gryffindor y el sombrero seleccionador. Uno de mis favoritos. Por aquí tenemos a Myrtle la Llorona saliendo del retrete que la verdad también es de mis favoritos, mirad, tiene toda la túnica translúcida y está saliendo del váter, o sea, es una fantasía Este, a pesar de ser un set de dos figuras separadas, realmente se pueden unir y son Lockhart y Snape en un duelo Mirad, con la mesa donde tienen el duelo y todo, muy muy chulas si tenemos que premiar una figurita como la más adorable, podría ser esta. Mirad, la mini mandragora. Qué cosita más adorable y graciosa. Además, las orejeras que lleva Draco son floquet, Es decir, de terciopelo. Por aquí tenemos a Hermión haciendo la poción multijugos. Y lleva el calderito, las pociones Y ella sentadita ahí haciendo sus cosas. Por aquí tenemos a Ron... Y también tenemos a Scavers convertido a la mitad en una taza cuando a Ron se le rompe la varita. También es súper bonito y la taza también es de terciopelo ya que bueno, pues simula el pelaje de, de, del ratón de Scavers. Otra hermión más, esta cuando se toma la poción multijugos y lleva un pelo de gato y pues mira, acaba así la pobre chica. También muy, muy cute, muy kawaii ella. Aquí volvemos a ver a Luz Dumbledore y a Fawkes de cerca. Quizás esta figura podría ser la menos favorita de toda la colección, al menos para mí. Pero la verdad es que tienen muchísimo, muchísimo detalle. Nuestro querido y amado elfo doméstico Dobby. También muy bonito. Por aquí tenemos a Ron, que ya lo habéis visto antes, escupiendo babosas por último, otro de mis favoritos, es este Harry Potter con los polvos Flu. Ahora sí, una vez enseñados todos, quiero que me dejéis en comentarios cuál es vuestro favorito de toda, toda la colección.